Lo que usted veía cuando usted era niño en televisión, lo que, que sea muñequito, cosas de programa infantil, ¿qué usted se acuerda? Ah, los paquitos. Los no, paquitos, usted no veía muñequitos, era paquito. No, yo veía los paquitos que vienen viene siendo casi lo mismo, uh -huh. pues, muñequitos. ¿Cuál es el paquito más famoso en ese tiempo? ¿Eh? Este, el, el, el... Metete, o algo así. Sí. Ese mismo, pitete. Sí. <risa> <risa> Gracias. ¿Qué muñequito tú te acuerdas que tú veías cuando tú eras chavaquito? Ay, los tóndecas. Eso es lo que más te gusta, los tóndecos. Ay, sí, depende. peo, no? Esa gente? Ya lo sabes. <risa> Nada. ¿Qué es <onda>, un muñequito? <risa> ¿Qué tú veías, entonces? No, eh, eh, para soy viejo? Con pues, muñequito, los muñequitos, los tontos ¿Era lo que más te gustaba? Sí, los Power Rangers. <risa> ¿Cuál es tu personal favorito de Power Rangers? Eh, Power Rangers, Billy. <risa> Billy. <risa> Gracias. Yo sé que tú eras Poppy, pero dime los muñequitos que tú veías cuando los muchachos. Cartoon... Eh. Cartoon Neo. Los picapiedras. Picapiedra. Eso es lo que más te gustaba. Claro. Thaisan, claro. <Tazán>, Superman. <risa> ¿Tú viste los Simpsons, verdad? Sí. tú te, te parece mucho a vos Patiño eh, con ah, ese peinado es eh, ¿Qué tú te acuerdas de los muñequitos que tú veías cuando eras niño cuando era niño bueno el que no vio eh, el goku el que no vio los Power Rangers no tuvo, no tuvo infancia no tuvo infancia ¿Cuál era el tuyo favorito de los Power Rangers? El rojo. el rojo, el rojo, Jason Jason ¿Qué muñequito tú veías cuando eras muchacho? Cuando, cuando. eras muchachito a Goku, tú eras loco con goku. con goku yo era loco ¿Tú te acuerdas de la canción? No, no, no te acuerdas de la canción y con los Tony Jerry también. Ay, Tony Jerry. También. Vos Esponja, yo voy a ir Tom y Jerry. ¿Te acuerdas la canción de Vos Esponja? Claro, vos Esponja. Yo sé que se una cosa. Eh, esponja, eh, los padrinos más. ¿Cuál acuerdas la canción de Vos Esponja? Andalo, ching. ¿Qué muñequito tuve? Candy, ¿loro tú me veías? Sí. sí. <risa> ¿Lloraste mucho no? Candy murió. No, yo no lloré. No te le tuvis. No te le ¿Te gustaba? ¿Cuál era tu favorito? Eh, Pop. Muñequito, tú te tirabas cuando tú estabas muchacho, ¿sabes? ¿Qué muchachito tú veías? Bueno, Goku. ¿Goku lo que más te gustaba? No, no, no. Un sin número, Caballero Zoriaco. Pero de Goku ¿tú te cuesta la canción de Goku? No, no, ¿qué pasa? ¿Qué <risa> pasa? para mí yo te la cantaba toda. ¿Tú te ves que tú veías mucho Teletubbies y cosas así? No, no, ¿qué pasa? Yo soy guaguayo, yo no soy pobre. <risa> ah, ¿entonces qué tú veías? Eh, no, Naruto. ¿Pero tú lo de ahora casi? No, Naruto y Dragon Ball Z. Dragon Ball Solo, eso es lo de uno. Eso lo que tú me no veías muñequitos que tú ¿Tú estabas más aquí. A hombre Araña y a Superman y toda esa gente ¿Eso era que te gustaba? M? Ajá, eso es lo que me gustaba ¿Qué es lo que más tú te acuerdas? De los tóndecas ¿Los tóndecas eran los favoritos Lo Eso sí ¿Leonor? Ah, <risa> Leonor y... Tí, y tí, tí, tí tigre que sé yo, yo que ese, No hace dos días de eso ¿Cuáles eran los muñequitos que tú más veías cuando eras niña? Ay, lo teletuvi. Yeah, lo teletuvi, ¿te gustaban? Ajá. ¿Cuál era tu favorito? El, el, el verde. No, yo no me llamaba un verde ahí, qué sé, yo ya yo no me acuerdo de eso. Claro. Ya. Yeah. Tú veías cuando tú eras muchacho, muñequito, tú, ¿tú ¿te acuerdas? Con Boku. Tú eras loco con Boku. ¿Tú te acuerdas la canción de Boku? Oh, pero claro. ¿Cómo era la canción? No me sé, un poquito, mucho, pero un poquito... <risa> <risa> tú veías cuando tú eras chamaquito, ¿sabes? Lo que tú veías en tu casa. Ah, los Power Rangers. ¿Tú eres eh, el loco Power Power Rangers? Claro, y Goku. Goku y Power Ranger. <risa> Una vaina de ¿Te <risa> ¿Sabes la canción de Goku? Eh... oh hey Ey, ey, ey, <risa> me metió manes muchachos. ¿Qué muñequito yo veía? Mucho. ¿Con el que más tú te recuerdas? De los Caballeros de Zodiaco. Ey, ey, ey, duro, duro. Ya. ¿Te, te gustaban eso? Sí. Era fijo, Caballeros de Zodíaco y Dragon Ball. ¿Qué más que te gustaba? Sí, Dragon, Dragon Ball, lo mejor. Eh, lo mejor. <risa> Yo veía a Tommy Jerry, yo veía a Bob Boney, yo veía todo, todo eso. Lo veía era eras fibra de televisión. Adiós, adiós, tú sabes. Te gustaban eh, Tom, Tommy Ray, Jerry, Jerry, todo eh, eso, eh, ¿tú, tú sabes. Muñequito que tú veías en televisión cuando tú era niña, ¿qué es lo que más te recuerdas De Candy Candy, muy. Candy Candy, era lo que cuando tú eras muchacho. Yo, Goku. ¿Eso era lo que más te gustaba? Ni, de pinga. ¿Tú sabes la canción de Goku? Eh, no. No, no. ¿No te acuerdas de la canción de Goku? ya no, yo loco. Goku. Goku eso es lo que más te gustaba. Sí. ¿Qué usted veía? Eh, el gato Tom y Jerry. Tom y Jerry era el gato, Correcto, ¿tú? ese era uno de mis muñequitos preferidos. Y el hombre nuclear. El, no, pero eso ya es de los 60 Esa serie, el, no, pero no me ponga tan viejo. ¿Eh? El Hombre Nuclear El Hombre Nuclear Vamos a decirle al editor que busque el personaje lo pegue al lado Exacto, así es <risa> eh, me gustaba Esos son los 60 eh. eh, Si, sí, me gustaba el Gato Félix El Gato Feli. El Feli. Y, y, y era, eso, eso era, eso era famoso, pero habían un, unos muñequitos muy famosos como era que el tipo vol, vol, vol, volaba? El que no No, no, no, era un tipo que eh, te volaba, que era que tenemos mucho por el, el, el editor te va a encontrar ese muñequito. Gracias, bajador. Bueno, claro, está los muñequitos, el chavo. Ah, bueno, el chavo, el chavo, el, el chavo, era bueno. Era tu favorito. Era mi favorito y sigue siendo aún así como el programa mejor diseñado infantil. que infantil que haya tenido eh, la, el mundo. Pinecyfer. Si ¿Pine si ah, muñequito, tú veías cuando tú eras niña. La pantera rosa. Eso era lo que más te gustaba, ¿verdad? Sí. La loca con eso. Claro que sí. Gracias, mi amor.